En directo desde Murcia, ducentésimo segundo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor del Mediterráneo que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas por el centro de la ciudad. La gente no quiere muros ni quiere pasarelas. Que, esté, ...que parta el barrio... nicatenarias catenarias de 25.000 voltios... ...junto a colegios, institutos, viviendas, comercios... ...y como cada noche... ...los agentes a un sitio... ...y al otro lado, las gentes... ...202 noches seguidas... Cada día en Murcia, a partir de las 8 de la tarde, la gente se reúne. La gente acude a esta ya conocida como plaza del soterramiento. Y como están gritando todos los días, nos vemos en las vías. Impresionante lucha de la huerta murciana. Pese a las mentiras de los corruptos, ...pese a la indiferencia de los medios... ...aquí tenemos esta lucha... ...incesante... ...incansable... ...todos los días en las vías... ...saludos Marta, Isabel, Antonio... ...Josefo... ...Germán... Valero Este verte por aquí Germán, Pilar... ...Antonio Nicolás, José Luis... ...bueno, tantísimas personas que ya estáis aquí ya... desde de, de primeras, ¿eh? ...ya... ...a la que salta, a la que salta... ...aquí, en esta revuelta de la huerta... 202 dos días seguidos... ...ya cada vez... ...se hacen temperaturas más cómodas... ...aunque el día de hoy es algo desapacible... ...y ahí... ...increíble ver cómo la gente viene aquí a las vías, la gente vais a las, a las vías de internet también, estamos enredados en las vías y somos los enviados de las redes, estamos enviados en las redes porque la gente somos los medios, ¿eh? la gente somos los medios, la gente somos los medios y es importantísimo. Ahora los, las retransmisiones están siendo muy vistas porque la gente... ...está compartiendo más que nunca... ...la gente se asombra... ...de comprobar que se ha enterado por un tuit... ...que se ha enterado por un tuit de que... ...en un lugar de España... ...cuyo nombre sí quiero acordarme... ...Murcia... ...la gente lleva en la calle... ...más de 200 días... ...más de seis meses... ...todos y cada uno de los días, eh... ...todos y cada uno de los días... Una vez me preguntaron, ¿pero los domingos también? Digo, vamos a ver, ¿qué parte de la frase todos y cada uno de los días excluye los domingos? Y me dijeron, ¿y Nochebuena también? Y respondí, ¿qué parte de la frase todos y cada uno de los días excluye Nochebuena? Todos los días, la Nochebuena aquí, una gran familia, bien avenida. ...ateos, agnósticos, cristianos, católicos... ...todos aquí... ...en la misa de gallo que ofició... ...Joaquín Sánchez, el cura... ...portavoz de la plataforma... ...de Afectados por la Hipoteca... ...y un incansable activista... ...pro derechos humanos... ...y aquí todos juntos... ...el Día de las Campanadas... ...lo mismo aquí en las vías... ...pero en las vías, vías... ...en los propios rieles... Ahí sonaron las campanadas de la dignidad, en los rieles. Y el Día de Reyes, pues comiendo en el roscón, también aquí. También aquí. Porque esta gente sí que son los reyes de la ciudad. Esta gente que está aquí sí que son los reyes, porque van a orar la magia. La magia de que los corruptos la impunidad de los corruptos, acabe, finalice. Porque el problema no es que haya corruptos. Corruptos siempre va a haber. El problema está en que los corruptos queden impunes. Ese es el asunto. Claro, si en todas las familias hay personas buenas, personas malas, de todo, te casas y, y, y seguramente habrá alguien que, que no invitas. O a tu fiesta de cumpleaños. Pero el asunto está que los políticos corruptos no queden impunes sea del partido que sea sea del partido que sea pero eso de partir una ciudad en dos ¿pero qué me estás contando? ¿que el próximo año se celebrará 30 años el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín y lo vamos a celebrar en España con un muro en Murcia? pero... ¿Qué me estás contando? ¿Y luego, luego te, te envuelves de la bandera española y me hablas de marca España? ¿Pero qué me estás contando? ¿Partir una ciudad en dos y me hablas de la unidad de España? Aquí en, en Murcia, en Murcia se echan falta gente que se preocupa por la unidad de España. ¿Dónde está aquí en las vías? Ojo, en las vías hay gente, ¿eh? Hay gente que tiene todo clase de ideologías. Y hay personas que están también preocupados por si España, no sé, se rompiera. No sé, le sale una grieta y se, y se rompe. Madre mía, fíjate tú. Pero oye, legítima preocupación también. Ahora, están aquí, ¿eh? Están aquí en las vías. La pregunta es, ¿dónde está muchísima gente que le dedica a Twitter, WhatsApp y Facebook? ¿Dónde están? Porque también podían de dedicarle algo a que están partiendo su ciudad. Todo es compatible, ¿eh? tú te puedes ir, si quieres, a la redonda a celebrar que el Murcia ascienda o no baje. Pero tienes que estar aquí porque están partiendo la ciudad en dos. Tu ciudad te la están partiendo en dos. Dices, es que hay que confiar en quienes. ¿En quienes hicieron un aeropuerto sin aviones? ¿Confiamos en, en ellos? ¿En los mismos? ...que del aeropuerto sin aviones hicieron un helipuerto en un hospital... ...el hospital Reina Sofía... ...y resulta que no lo han podido inaugurar siquiera... ...porque se derrumba el techo del hospital... ...en esas personas vamos a confiar... ...vamos a confiar en quienes... ...han hecho una autovía que acaba en un bancal de limoneros... ...en esos vamos a confiar... ...vamos a confiar en quienes decía estoy con Pedro Antonio, estoy con Pedro Antonio, en Twitter, decía y, y presumían también de que Pedro Antonio era una persona honrada, ahí está, investigada, imputada, hablamos del ex expresidente de la región de Murcia, vamos a ver, ¿qué me estás contando? La gente digna está luchando, la gente digna no quiere muros, tú quieres muros, pues lo pones en el jardín de tu casa. Ahí pones el muro, en la habitación. Al salir de la habitación te encuentras con el muro. Y te pones una pasarela para ir a la cocina. O para ir al baño. Te pones una pasarela. Ahí, corrupto. Te lo pones tú ahí. Porque además tendrás dinero para hacer eso. Seguro que puedes poner pasarelas y muros en tu casa. Pues ahí los pones. Pero la gente, con dinero público... ...con dinero público... ...fastidiar la vida a la gente... ...encerrarla en sus barrios... ...al tiempo que se está recortando en sanidad... ...no hombre, no... ...eso... ...eso es... ...una conducta... ...más que de políticos corruptos... ...más propia de criminales... ...es una conducta criminal... ...es matar en diferido... ...es matar en diferido... ...y aquí... ...si me tiene que llegar una sanción... ...por luchar... ...por los derechos de mis vecinos... ...pues recibiremos una sanción... O ...si sea, al final va a parecer... ...que si no te ha llegado una sanción... ...no eres una buena persona en Murcia... ...¿verdad?... ...ya va más de 40.000 euros... ...en... ...en sanciones, en multas... ...por luchar... ...es que si no luchas... ...luego, los mismos corruptos te dicen... ...la gente está en su casa... ...y no se quejó... ...y por eso hay muro... ...ah... ...y ahora que la gente sale... ...les dicen que si... Que por culpa de los vecinos podían haber descarrilado trenes. Podían haber... Ha habido muertes. Que ha habido cuantiosos daños económicos. ¿Pero qué me estás contando? Pues que sepas. Corrupto. Corrupta. Que aquí respetamos la biodiversidad humana. Sí. Quédate con el palabra. Biodiversidad humana. Hay que convivir con los corruptos. ...hay que convivir con los corruptos... ...pero no... ...debéis quedar impunes... ...no debéis... ...quedar impunes... ...mucho presumir de valores familiares... ...y qué le estáis haciendo a todas estas familias... ...aquí lo podéis ver, eh... ...aquí se reúnen familias... ...familias... ...vienen familias... ...ahora que son días festivos... ...pues ahí tenemos... ...a, a, a niños, a niñas... ...que vienen con sus padres, con sus madres... ...con sus familiares... ...sus abuelos, sus abuelas... ...aquí viene en, ...luchando... ...porque quieren caminar libremente... ...quieren cruzar una calle... ...fíjate tú, qué reivindicación... ...alguien se conecta ahora y dice... ...¿y qué hace tanta gente en la calle?... ...pues que quieren cruzar la calle... ...que quieren vivir... ...sin tener un muro... ...de varios kilómetros de longitud... ...cinco metros de alto... ...con una catenaria de 25.000 voltios... Que quieren eso, que llevan más de 30 años pidiendo que se soterren las vías para poder pasar sin ni siquiera esperar que se suba la barrera. Que la ambulancia debe esperar la barrera y luego tendrá que dar un rodeo bien grande. Y que en el 2006, hace ya 12 años, se aprobó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. ...el soterramiento de las vías... ...y resulta que 12 años después... ...no lo hacen y ponen muros... ...pero... ...y esperan que la gente se quede en su casa... ...en serio... ...en serio... ...claro... ...corruptos... ...os habéis acostumbrado aquí en Murcia... ...se pueden crear aeropuertos... ...vacíos... ...se pueden poner... ...se pueden hacer autovías... ...que acaben en bancales de limoneros... ...helipuertos que no aterrizan helicópteros, por cómo se han construido chapuceramente y demás tropelías, os habéis acostumbrado y pensáis que esto no tiene fin. Pero esto tiene fin. Saludos, Tegor. Saludos. Esto tiene fin. Murcia ha dicho, basta de corruptos. Pues a, los, a esta lucha, a esta lucha se le va a unir. Igual que, este, que estéis ahí cada día, que estéis compartiendo, se le va a unir gente de Cataluña y gente de, de otros lugares. Día 7, El día 7 en Murcia nos une. El próximo 7 de abril, eh, el sábado. Y aquí, si estás en Murcia, si estás en Murcia, pues podemos compartir, podemos compartir. Una, ...una cena... ...con toda esta gente aquí... ...durante el invierno hemos tenido... ...momentos con... ...caldo con pelotas, con... ...con bizcochos, etcétera... ...pues el sábado 7... ...¿quieres traer algo aquí para... ...compartirlo entre todos... ...gente de Murcia, Andalucía... ...Cataluña, Castilla-La Mancha... ...Galicia, Madrid... ...Valencia... ...pues... Trae, trae algo y lo compartimos. Yo a ver si traigo también algunos paparajotes y los compartimos con toda la gente. Y si encontrase unos panayets también. Así que recuerda, el próximo sábado, cuando vengamos aquí a las vías, el día del entierro de la sardina. Sí, sí. También, ¿dices que enterro entierro sardina? También, todos los días, ¿en qué parte de la frase? Todos los días no vemos en las vías, se excluye el entierro de la sardina. ¿Vale? Venga. Venga. Es decir, yo digo, ¿por qué los institutos? Ay, no he podido leer el mensaje entero. ¿Qué dice, ¿por qué los institutos? Y ahí no lo he podido leer. ...pues eso... ...el próximo 7 ...para una cena... ...aquí... ...donde... ...diferentes pueblos... ...se unen... ...se unen porque nos quieren hacer creer... ...que la gente buena es de un solo lugar... ...o de una sola ideología... ...o de una sola creencia religiosa... ...pero qué me estás contando... ...gente buena, gente mala en todas partes... ...corrupto... ...ahí es donde se hace buena la frase... Se cree el ladrón que todos son de su condición, corrupto. Y aquí se va a demostrar, se va a demostrar, igual que el día de Nochebuena. En la misa de gallo había muchas personas agnósticas y ateas. ¿Y qué? ¿Eso impidió hacerse una misa aquí en las vías? Pues no, pues no. También hay musulmanes, sí, en algunos momentos también... Eh, en días más masivos sí hemos visto también personas musulmanas claro, aquí en, en este caso en Murcia la zona, la zona musulmán es más la zona de mi barrio el barrio de San Andrés más que la zona de los barrios del sur por eso también en ese sentido hay menos personas, porque también personas de aquellos barrios acá vienen pocas El muro es para todas, el muro aquí, el, el muro es hasta para la Virgen. La Virgen pasa por aquí para ir desde la catedral hasta el monte y resulta que parece ser que la Virgen no puede obrar el milagro de atravesar muros. Y mira que sus palmeros católicos dicen que el muro es transparente, que no lo llamemos muro? Pues la Virgen no lo puede atravesar. No sé, rezarle, rezarle. A ver si la puede atravesar el muro. Y luego, pues nada, que haga el milagro de multiplicar los, los traspases y que la gente pueda ir de un lado al otro. Es muro, lo queréis llamar como lo queréis llamar, palmeros. Y ojo, hablo de los palmeros, que son los que hacen la pelota. Al Partido Popular, pues, pues porque tiene algún tipo de interés, porque yo conozco muchas personas, incluso aquí en La vía que votan al Partido Popular y son muy buena gente. Y comprenden que el muro no es necesario. Entonces hablamos de palmeros, porque votantes en cada partido, pues hay de todo, gente buena, gente mala. Lo no tengo que repetir eso. Lo repetiré las veces que haga falta. Sí, palmeros, con dos pies, palmeros. José, José, de Barcelona, Servatoyo, el asistente, Mol Bonaní. Aquí estamos en Murcia, otra noche más, momento para compartir, para que compartamos esta realidad de murciana. Son 202 días, ¿eh? No se trata solo de muros, se trata de la libertad de un pueblo a decidir su futuro. Pff, de, imagínate, y que su futuro sea cruzar una calle. Es que... Desde Cantabria, exactamente, como siempre, Francis. Desde Cantabria, nuestro embajador cántabro. Es que, que haya que reivindicar en esa España que presume ser el primer mundo, que no pongan muros, que haya que reivindicar eso, ¿cómo de mal estaremos? ¿Cuánto de mal estaremos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, sí, coméntale a Revilla. Hazle un tuit a Revilla. Hazle un tuit y dile, Revilla, envíale unas anchoas a los murcianos a las vías, que llevan 202 días seguidos de protesta. Y le pones dentro el periscope. Evidentemente no hace falta la tenga anchoas, sino es un gesto, ¿no?, de... De humor, hacia una frase típica de él, ¿no? que, que fuera de Cantabria, pues la repite numerosas veces, ¿no? Las anchoas de Cantábrico. Pues, pues, hazle un... Y se lo comenta, revilla, comparte la lucha murciana. Pues oye, sea, hay que invitar a Revilla, aquí se invita a quien haga falta. Hacerle un tweet y si no luego se lo hago yo también. Con, la, no sé, con el permiso de nuestro... ...de nuestro... ...revoltoso de la huerta... ...Francis, nuestro cántabro... ...aquí somos revoltosos y revoltosas... ¿Me das permiso? Ok. Pues... Esto hay que difundirlo, ¿eh? Hay que difundirlo, que se sepa. Porque esto es... Mira, fijaos, aquí ahora mismo se puede ver diferentes grupos de personas que... Si, si viéramos los primeros Periscope, la gente, pues, estaba con, su, con las personas que conocía, Y ahora ya... Ahora ya la gente se conoce entre ellas. O sea, es impresionante, ¿no? El cómo un muro, en lugar en lugar de. de. dividir a la gente, la está uniendo. La está uniendo. Mira, le vamos a enviar un mensaje a Revilla desde aquí. Y luego le ponemos el periscope. Le ponemos el periscope. ...desde este punto... ...que se puede compartir el periscop... ...desde... ...esta hora concreta... ...vale... ...entonces... ...Miguel Ángel Revilla... ...con el permiso... ...de un cántabro de bien... ...como Francis... ...que cada día se conecta a esta revuelta... ...de la huerta en Murcia... ...nos pide él... ...nos pide él... ...que compartamos contigo... ...que Murcia lleva... 202 días seguidos de protesta... ...202 días... ...y que es una lucha social digna de ser compartida... ...y lleva tantísimos días en la calle, en las vías... ...porque están partiendo Murcia con un muro... ...porque el próximo año... ...en Murcia se va a celebrar la caída del muro de Berlín... ...con el muro de la vergüenza de Murcia... ...así que mi gran revilla, comparte... ...esto de parte de Francis, un cántabro... ...que cada noche se nos conecta en Periscope... ...en esta revuelta de la huerta... ...y aquí, un humilde mensajero... ...pues ahí lo tenemos... ...en el minuto, más o menos, 21... ...en el minuto 21 del Periscope, tenemos esta invitación, luego se lo pondré en un tweet y veamos, igual hay algunos haters, algunos trolls que, que nos dicen de todo, pero aquí sabemos que este es un mensaje dicho por Francis y que aquí somos gente que toda persona está invitada, toda, y si nos dicen que la invitemos pues también, ¿Por qué no, verdad, aquí todos somos una gran familia, tanto la periscopera como los que estamos aquí, los muros dividen los pueblos, hay muros físicos, muros mentales, no dejéis vencer. Pues así es. Arnau, 202 días, madre mía, tú supieras 200, en serio, ¿eh? O sea, esto para que lo podáis comprender, imaginar cualquier día, cualquier día, eh, el 10 de enero, la noche de Reyes, el 3 de febrero el 28 de octubre, el 14 de enero, el 30 de septiembre, ¿dónde estabais vosotros? ¿Dónde estabas tú? Pues piénsalo, pues aquí, todos los días en la calle, todos los días, todos los días en las vías, todos, todos, todos los días en las vías, todos, todos, todos los días en las vías, todos y cada uno de los días. Y puedes decir, bueno, el 14 de enero la gente de Murcia fue a Granada a apoyar, que Granada lleva... ...más de mil días sin trenes... ...sí, fuimos allí a apoyarlo... ...está grabado en Perisco... ...pero es que por la noche... ...a la vuelta... ...otra vez a las vías... ...otra vez a las vías... ...por la mañana en Granada... ...y por la noche en las vías... ...sí, sí Francis... ...el día de la... ...en, en Nochevieja... ...en Nochevieja... ...no había ni, ni policía... ...aquí nos tomamos las uvas... ...hicimos las campanadas... ...en las propias vías... ...en los rieles... ...los zagales y las zagalas... ...los críos y las crías... ...tirando petardos... ...vamos... Prueba tú ahora a tirar un petardo ahí. La, la multa que te cae y luego de terrorista para arriba. En cambio ese día, perfectamente. Y no había policía, ¿eh? había un agente dirigiendo simplemente el tráfico. Justamente donde lo podemos ver ahora, al final de esta calle, pero en las villas no había policía. Se ve que, pues oye, los corruptos pensaban que en Nochevieja. La gente que aquí es terrorista, en Nochevieja no, no es terrorista. Se ve que es terrorista a veces sí y a veces no. Que viene a jugar el fútbol club Barcelona la Copa del Rey. Esa noche la gente no es terrorista. Y entonces toda la policía ala, al campo de la nueva condomina. En Nochevieja, pues la gente se ve que ese día pues, no es terrorista. No se sé, de tener aquí los vecinos un, algún tipo de gen que eh, ciertos días son terroristas y ciertos días no. Pues sí, pues esa... Esos son los políticos corruptos que tenemos aquí. ¿Eh? Esos son los políticos corruptos que tenemos aquí. Se creen que van a tener impunidad ilimitada, indefinida. Y aquí, con la impunidad de los corruptos, hay que hacer como con los contratos, que sean temporales. Los contratos sí que deben, sí que deben ser indefinidos. ...pero la impunidad temporal... ...no, no, si, si ya no se acusan de todo... ...aquí un, un asesor del gobierno en la televisión pública dijo... ...que el, en Murcia había que aplicar la ley antiterrorista... ...para desarticular el comando ETA, el comando Murcia... ...el comando Murcia... ...eso ya lo han dicho... ...y el que fuese concejal de fomento... Al parecer no tenía muy buenos amigos en su propio partido y filtraron unas declaraciones donde demostraba cómo consigue votos el Partido Popular en Murcia. Pues ese dijo que después de una protesta, al pasar la manifestación por delante de la puerta de su casa, que se había hecho un escrache muy violento y que si lo siguiente iba a ser el tiro en la nuca. Eso lo dijo el que era concejal de fomento. Que luego, sí, Roque, exactamente, Roque Ortiz, que luego filtraron a la prensa unas declaraciones que le estaba haciendo a, a, a gente del Partido Popular, diciéndoles hay que recordar a las empresas concesionarias, es decir, a la, las empresas a las que el, el gobierno les concede contratos, hay que recordarles que si tienen trabajo es gracias al Partido Popular, eso les decía, ¿no? Pues claro... Alguien del partido se ve que le interesó quitárselo del medio. Eso sí, ¿sabéis dónde está ahora? En la universidad pública. Va así la cosa, ¿eh? Si os asombra lo de Cifuentes, tened en cuenta que el alcalde de aquí fue rector de la universidad pública de Murciana. Si es que pensamos, pensamos que la corrupción es nada más que robar dinero. Nos roban la educación, nos roban la vida, nos roban la salud. ...yo cuando lo de Cifuentes... ...yo me acordaba de... de la universidad de aquí... ...también... quiero recordar... ...que me corrija... ...alguien de Murcia... ...que al alcalde anterior... ...Miguel Ángel Cámara... ...fue declarado... ...o investido... ...como se diga... ...honoris causa... Bueno. ...la universidad... ...pues la están dejando... ...como la están dejando... ...pero como todo... ...todo... ...a ver... ...por donde pasa, mueren las flores... ...por donde pasa, mueren las flores... ...Miguel Ángel Cámara, José Antonio fue el alcalde... ...que estuvo años sin sacar dinero de su cuenta bancaria... ...y que no se sabe cómo Puñeta estaba viviendo... nos han tratado de comprar también... ...a quién te refieres Francis... Terrorismo es poner pasarela de más de 100 peldaños por donde tienen que pasar las personas mayores. Así es, Loli. Así es. Mira, os... aquí tenemos a... a Dani. Muchos queremos un país mejor, sin corrupción y donde se escuche la voz del pueblo. Fermín. A vosotros, por cómo el PP compra votos. El, a ver, el, el Partido Popular, lo que sucede aquí, pero que también lo pueden hacer otros partidos en, en otros sitios, sucede que, por una parte, las empresas a las que le conceden los contratos, pues, claro, están bastante... Según, según las declaraciones de, de Rocky Ortiz, pues hay bastante concedidos a dedo, ¿no? Entonces, eso ya condiciona. Hay empresas, yo lo sé, pues trabajadores de varias empresas, que... ...les dicen a los trabajadores que si, si se cambia el gobierno... ...pues entonces eh, habrá recortes en la, en la empresa... ...luego muchas asociaciones tienen el temor... ...y asociaciones de, de vecinos... ...el temor de que las inversiones sociales... ...que se hacen y que reciben... ...pues se dejen de, de hacer... ...hay mucho clientelismo, mucho clientelismo... Aquí estamos con Dani, que estudia en el instituto, que está junto a la pasarela. Os dejo con él para que os explique os explique cómo le afecta a él y a sus compañeros este muro y esta pasarela. Dani. Pues lo primero, buenas noches. ...aquí estamos otro día, otro día más. Y como bien ha dicho Cecilio, yo estudio en el Instituto Mariano Vaquero... ...el instituto que hay situado junto a la pasarela, a 80 centímetros del muro... Y a mí la, la pasarela, afectarme, afectarme, por así decirlo, me afecta poco, personalmente, directamente. Yo soy, del, yo soy del norte de las vías, del lado que no le pilla el muro. A quien sí le afecta es a mi ciudad, por eso estamos aquí toda la noche, le afecta a la ciudad de Murcia, a los murcianos. Y a mis compañeros, pues sí, le, le afecta bastante, le dificulta la movilidad. Pero por lo que parece poco les importa, porque poca gente joven hay aquí diariamente, por no decir ninguno. Pero bueno, ya estamos aquí una noche más, 202 noches seguidas incontinuadas de protesta. Vamos a ver, parece que el tren se aproxima otra vez al paso a nivel de Santiago el Mayor. situado en el paso a nivel de Santiago del Mayor está la barrera bajada la policía a ambos lados de las vías se ve al tren aproximarse al fondo junto a la estación del Carmen esa luz que se ve por ahí es el tren Sí Francis, cuidado con los polis Cada vez que te acercas aquí se ve una risita desafiante por parte de los polis Pero vamos, es nuestro pan de cada día Ya se aproxima el tren. Y aquí arriba. Esto que se ve ahí es la pasarela. Y aquí tenemos al tren junto a la pasarela. Su, un acto se repite 90 veces al día, he visto un comentario, el piteo del tren es insoportable, pero este piteo los vecinos de la zona lo suben 90 veces al día. noches. se ven ahora mismo, están tras los agentes. No hace ni dos minutos que se han subido y ya se han vuelto a, a bajar. 49 Y para los que os conectéis, nuevos que no sabéis qué está pasando aquí, estamos en Murcia, España. Ya llevamos 202 noches incontinuadas de protestas en contra de un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. Es un muro que se Construye por el paso Del ave en superficie Y por eso estamos aquí ya 200 202 días Seguido Pase el tren. Ya aquí vemos pasar en este paso un, un cercanías. Buenas noches, eh, Gabri. Has de menos, pues 20, eh. A ah, Pepe. 49. Hay que seguir estando ahí, no entienden otro idioma. Buenas noches, familia. Y 202 días unidos y sin miedo. Ni un paso atrás, Murcia. Jo, jo, jo, jo. Ahora voy. Te esperamos con los brazos abiertos, siempre eres bien recibido. Estoy en Águilas. ¡Oh, ya sé, ya sé quién eres, la más guapa de Águilas! ¿Pepi? <ríe> Yo sí. Ya sabe a la gente, vamos a quitarle Sí, pero estoy detrás. ¿Quién está delante? No. Dale no, la no, no, no, no. ¿Tú son en la tele? Sí, hay gente que lo está viendo. Un Periscope. Bien. Buenas noches, Marta. Es tarde, es tarde un par de días. No estoy a un cuadrado, así que está recogida. Está lo que voy a durmiendo. Estoy tocando salud a los mismos Madre mía. Dice Gabriel que cuente a la gente que, se, que nos ve. Que le cuente algo a la gente que nos está oyendo. ¡Puente gigante! A mí es que me da cosa. Me da cosa. Que... Ponte delante, Irene, y dile qué es lo que está pasando aquí. <ríe> A mí es que ¿Qué? las cámaras me engordan. ¿Cómo estás? Mira, el perfecto. Vero tranquila. Perfecto. Aquí estamos. Eva, baja. Eva, baja. Eva. Baja. Saludo, ¿Tú? Gabri. Aquí estamos, <ríe> la, gran, la gran familia. Huertana. <ríe> dale, dale, caña. ...los revoltosos y las revoltosas de la huerta... ...202 días seguidos... ...comando Murcia... ...comando... ...hola, Hola. Ecilio, soy Pepi... Pepi? Pepi. Eh, ...pepi... ...eh no habla eh, mi Pepi. ...aquí ¡Ay, estamos bonita. Pepi, Fuensanta. ...saludos, Fuensanta. ...202 noches seguidas, eh... ...202 noches seguidas... ...ya se nos va a hacer de día aquí... ...cada, cada vez... Que comienza la protesta, el cielo está más clarito. Y aquí con la pasarela. Campeones, dice Pepe, esto desde luego, campeones de la dignidad humana. Campeones de la dignidad humana, ¿eh? Aquí todas las noches, fijaos aquí, con esta monstruosa pasarela. Con esta monstruosa pasarela. ...y recordamos que el día siguiente... ...viene gente de Cataluña... ...viene gente de Andalucía... ...gente de Madrid... ...gente de muchos sitios de España... ...de muchísimos lugares... ...viene también gente... de, vete a saber de, de, de qué zonas... ¿eh? ...porque esto es internacional... ...esta revuelta de la huerta es internacional... ...si para la cena queréis traer algo... ...traerlo... podéis contactar aquí también... ...con la gente... ...que se pone en la mesa... Eh, ...en la droguería de Oni, aquí cada noche, que bueno, que, que sirve como punto de referencia, ¿no? Pues para poder, que no traigamos más comida de lo que luego vayamos a hacer, ¿no? Pero sí que sería bonito, pues, traer comida propia de aquí. Yo a ver si me apunto a, a, a traer un, unos paparajotes, pero otras personas pueden traer, a lo mejor, zarangollo, por ejemplo, ¿eh? Además que estamos en, en el día del entierro de la sardina, en plena fiesta de primavera. Es un bonito día para compartir nuestra gastronomía murciana. Y yo, si encuentro panayet, los traigo también. ¿Dónde están las cámaras de televisión? Faltan periodistas que informen de verdad. Pues eso es, pero es que incluso presumen de que se sí informan. ¿eh? Hay periodistas que presumen de que en Murcia se está informando. Es que es, es ya. Es, pero claro, ¿qué podemos esperar? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Si sí, yo lo comprendo, muchas personas trabajan en su empresa y, y no critican la empresa, aunque tengan razón, ¿no? Claro, gente con dignidad que arriesgue su puesto laboral por decir algo que vaya en contra de la empresa, pues hay pocas. ¿Eh? Personas que, que prefieran la dignidad al dinerito. Pero mira, aquí hay mucha gente, ¿eh? aquí mucha gente cada día viene a las vías y hay personas que trabajan incluso para la administración pública y les da igual, están aquí. Que les que les hace alguna puñeta, pues nada, pues seguirán luchando. Pero la, la gente no se rinde, la gente no se rinde. La gente no se rinde. Por más represión que haya. Por más multas que ponga, 202 días seguidos. Aquí, fijaos esta monstruosidad de la pasarela. Yo sé que se ve poco, yo lo comprendo, sé que se ve poco. Pero se ve lo que vería la gente de aquí, ¿eh? al subir la pasarela. La pasarela es todo eso de ahí, todo eso de ahí. Es un horror, exactamente, Marta. Saludos, Marta. Queremos foto de Marta, eh, foto de Marta con la camiseta, la banderola, pegatina, la chapa cuando te llegue. ¿Eh? Queremos fotos, Marta. Y también nos dijo, nos dijo Silvia, porque iban dos camisetas. ¿Qué otra era para poder ser para una hermana tuya? ...confirmamelo... ¿Se ve lo suficiente para ver el, el horror que es? Pues claro, es que imagínate, a las 5 de la tarde, que ya, ya es oscuro A las 5 de la tarde, eh, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 Llegas de, de trabajar, llegas de estudiar, de pasear al perro Bueno, pasear al perro ya, pues tendrás que pasearlo a un lado o al otro del muro Venga, hasta luego Andrés Tu hermana Samantha pues hay una camiseta también para Samantha, ¿eh? No sé si eso quedó claro o no. Yo envié una chapa a Rosa de Mataró. Ah, mira, Eva. Mol Eva. Eva, baja. Eh, Ricardo, una cosa. ¿Tú hoy te apuntas ahí de nuevo a Pellejos o no? No. ¿No? Vale, nada está. Solamente por pues, saberlo, porque... Como cada noche van por ahí la gente, ya, digo, pues. Si veré tú y me avisas con 10 minutos de antelación. Si no es muy tarde, claro. Si no, no, no, no. no. no, no te... Son las 10 y media. Hasta las 11 y media. pero dice que no te vayas a las 12, ¿vale? No a las 12. <risa> bueno, yo te aviso ahora por teléfono. Sí, eso. Venga. Avísame. Te aviso. Con diez, diez minutos, Venga, minutos, un poco menos. De acuerdo. Uno, ¿vale? Venga, Ricardo. Aquí la gente que me está que me está diciendo si me lleva a casa, ¿eh? a mi a mi hermano y a mí. Y entonces pues aquí también los viaquingos están en un, en un bar, pellejos, también un bar que está solidarizado con la, con la causa. Y eh, estar allí un ratico con ellos, ¿eh? con los viaquingos. Aquí como podéis ver quedan todavía algunas personas, tened en cuenta que las protestas comienzan a partir de las 8, a venir la gente aquí, más ahora que con el cambio este de hora, pues. Eh, con el cambio de hora pues se hace más agradable no a la temperatura es algo mejor y huertanicos y huertanicas de bien vienen a defender su ciudad a defender su ciudad porque no quieren muros no quieren muros no quieren muros y mirar aquí tenemos a gente de la plataforma el tren por fuera de Alcantarilla, que también tiene su lucha. ¿eh? Alcantarilla es una población aladaña aquí a Murcia, donde está partida por dos, por dos vías, es ¿eh? decir, está partida en tres pedazos, ¿eh? y están luchando para que el tren pase por fuera de Alcantarilla. Allí el tren pasa junto a las paredes de las viviendas, ¿eh? sí, sí. ...junto a las paredes... ...hay periscope que lo muestran, eh... ...junto a la pared... ...es decir, acaba el muro... ...tú imagínate que acaba un, una valla... ...como esa que estáis viendo ahí... ...que tiene hormigón y luego una valla metálica... ...y llega un momento que acaba... ...y está la pared de una casa... ...es una alcantarilla. Entonces, vamos a ver aquí... ...ahora que se encuentra... ...que nos comenten cómo está la situación... ...en la alcantarilla ...y qué tienen previsto... Josefo, Conchi, Isabel. Aquí, ¿os, os, os invado? Es, ¿Es demasiado o no? Mira, Jesús apunta, ¿habéis visto? ¿Sí? ¿Ya le habéis dicho a mi hermano de que hay fiesta por ahí, que hay algo? Buenas, Dani, hasta mañana. Vamos a ver. Contarnos a la gente, que esto además cada día lo ve más personas, porque la gente se está quitando la vergüenza, un poquito de vergüenza, y no mucha, porque si no se quitan todas, se vuelven políticos de éxito. ¿eh? Y entonces se quitan un poquito y comparten, y comparte Entonces, a ver, el, la plataforma, el tren por fuera de la cantarilla, todos los miércoles a las 8 en Las Tejeras. Sí, a las 8 cada miércoles... ...quita, quita, que, que me lío, que me llega el, el, el redoble... a la, ...los miércoles a las 8 nos juntamos... ...nos estamos juntando desde el mes de noviembre... ...hemos retomado en noviembre... ...porque ya la plataforma estaba cuatro años juntándose... ...aunque estaba un poco parada y tal... ...entonces en noviembre retomamos... ...y estamos... ...y estamos cada miércoles juntándonos... ...un grupo de personas, un grupo de vecinos... ...del barrio de Las Tejeras, pero también del resto del pueblo... ...y allí estamos... ...un poco haciendo resistencia porque este proyecto... ...que aquí ha levantado este monumento a, a, a, a los hierros... ...pues va para Alcantarilla arrasando exactamente igual... ...que ha arrasado aquí, va a arrasar en Alcantarilla... ...o incluso peor porque allí lo que nos espera... ...en el barrio de las Tejeras es un muro de hormigón... ...yo le digo un ataúd de hormigón gigante... ...porque dentro pasará pues el ave seguro... ...y no sabemos si el corredor mediterráneo mercancías, ...pero sabemos que nos vamos a tragar el ave... También suponemos que si aquí se lo están tragando en superficie y esto es la capital de la región, en Alcantarilla nos lo vamos a tragar en superficie. Y ese es el miedo, que no es ninguna certeza, pero es una certidumbre casi. Isa, eh, el próximo... ¿qué día es? ¿Miércoles? ¿Cuatro hay un evento? No, el evento es el miércoles 11. Después de las de la fiestas de, del bando y de las fiestas de primavera, el miércoles 11, la una concentración es una concentración musical. Se lo vamos a decir con música, se lo vamos a decir cantando, que el tren por fuera. En Alcantarilla los vecinos queremos el tren por fuera, por sentido común, porque no cabe ni tiene lógica que en Alcantarilla, uno de los municipios más pequeños de España, hayan dos vías ferroviarias que lo atraviesan y lo dividen. Los vecinos y las vecinas nos hemos acostumbrado a que tú en tu recorrido diario cuentas con el tiempo que tienes que esperar en algún paso a nivel. Nos hemos acostumbrado en que el, el paso que pasa por debajo de la vía de Madrid, pues cuando llueve está inundado, se inunda y también se corta. Es decir, que hay, hay días que para cruzar Alcantarilla tienes que salirte de Alcantarilla. Todo esto porque ahora mismo hasta ahora está imperando... ...pues otra cosa que no es el sentido común... ...lo que la plataforma pide y los vecinos quieren... ...desde hace 30 años... ...es que las vías salgan fuera, simplemente. ¿Y falta implicación del pueblo... ...de la gente del pueblo de Alcantarilla... ...o la implicación va en aumento? La implicación de momento está... ...no va en aumento... ...pero está, tampoco va en descenso... ...falta implicación... ...ahora mismo la gente de Alcantarilla no ha visto... ...como hemos visto aquí... Pues las máquinas y el muro en nuestra puerta, eso no se ha visto en alcantarilla, se verá. De momento no se ha visto. Entonces hay la gente, el ambiente general cuando. Se empieza a hablar en, en el mercado, en la calle, es que el tren tiene que salir, que ya es hora, que ya está bien, que tantas veces nos lo han prometido, tal, pero en, a la hora de movilizarse y de manifestarse es muy flojita la, la manifestación. A ver, flojita comparándola con esta, evidentemente. Allí también la gente ya se ha acostumbrado, ya forma parte del paisaje urbanístico normalizado el que el tren pase por la propia fachada de las viviendas. Es que es que yo cada vez que lo recuerdo me entran náuseas y cada vez que voy para allá no puedo dejar de, de verlo para decir, aunque me entren náuseas, pero esto es verdad o, o es un agua es que tengo mala memoria. Y es que es así, ¿no? Pero claro, comprendo que quien viva allí ya lo tiene normalizado y está acostumbrado a acostumbrada a vivir así, no o sea a mal vivir. Sí, la gente se ha acostumbrado a lo que te decía, que cuando uno va a trabajar, pues tiene que contar por la hora que sale, la hora de los trenes, si le va a pillar el paso a nivel cerrado, si no, todo eso es normal. Cualquier, Prácticamente cualquier estudiante de Alcantarilla cruza una vía cada día para, para llegar, sobre todo a los institutos, porque en el Alcántara, el Instituto Alcántara, que son mil alumnos lo que tiene, está al otro lado, está en el barrio de Las Tejeras y tienes que cruzar, o sea, tienes que cruzar sí o sí para, para allá y lo cruzan cada día, el paso a nivel por encima, y a veces con las barreras bajadas, mil alumnos. El colegio de las Tejeras, un tanto de lo mismo, está al otro lado de la vía, en el, en el barrio de las Tejeras, y las madres y los críos que quieren llegar allí tienen que cruzar una vía. A veces los pasos están mejor habilitados, pero otras veces los pasos no están nada habilitados, con lo cual hay que dar vueltas y vueltas para llegar a esos sitios. Entonces nos hemos acostumbrado a algo malo. Queremos eh, recuperar la conciencia de la calidad de vida y de la participación, de la implicación de la gente en la resolución de sus propios conflictos y de conciudadanos. Y ahí es donde queremos ir a parar, a aplicar el sentido común, puesto que esto no es nuevo. Hace ya mucho tiempo hay gente que cuando se compró allí los duples o incluso en la calle Mayor le enseñaron unos planos preciosos de una alameda, de un auditorio, y ahora lo que tienen es un muro y, y la vía del tren que les le agrieta las casas. es decir. ...que lo que estamos pidiendo no es otra cosa... ...que no nos hayan prometido antes... ...y un paso subterráneo que tú ya también lo tienes normalizado... ...y no lo recuerdas... ...pero es que yo pasé muy mal rato... ¿eh? ...yo... ...hasta mañana Maricarme, Fernando... ...yo pasé muy mal rato intentando grabar aquello... ...habrá que rescatar el perisco y poner el, el, el, el enlace... A... ...a ver, lo hice para que se pudiera comprobar... ...aquello era imposible de atravesar hacia el otro lado... ...creo que un lado o no estaba acabado... ...o estaba lleno de arbustos... No ...escombros... Acabado. ...no está acabado, el paso subterráneo no está acabado... ...no creo que lo vayan a acabar porque eso ahora mismo... ...es un vertedero de escombros y de basura... ...entonces pues efectivamente lo que lo que vimos... ...que está en el periscope... Eh, eh, ...estaba inundado... ...con agua podrida... ...con, con insectos, con, con... ...además con la valla de la obra... ...que Pero... la quitamos para pasar, si te acuerdas... ...quitamos la valla de la obra para pasar... ...o sea que ese es el paso subterráneo... ...y luego, si te acuerdas el otro paso... ...que la gente ha hecho... ...ha sido el agujero en la valla para atravesar la vía... ...a la altura de así, los chavales jóvenes... ...han hecho el agujero y cruzan la vía a lo torero... ...ahora si te acuerdas de aquellas vallas que iban a poner... ...que las pusieron después... ...pues las han quitado ya, las han tirado la gente... ...las quedaba al colegio... ...las quedaba al colegio, sí... ...esa valla que se puso para proteger... ...que la gente no cruzara a, a lo valiente por ese lado de la vía... ...porque además lo que cruzaban por ese lado de la vía eran... ...madres con niños, hermanos con niños... ...para ir al cole, que cruzaban la vía por encima... ...pues claro, al, al ponerle las vallas... ...la gente tenía que dar unas vueltas. Es que, Isa, es que el rodeo que se tenía que dar... ...era muy importante... ...luego los pasos de los niños... ...no es lo mismo que el paso de un adulto... ...luego el adulto también lleva al niño o la niña... ...al colegio, pero muchas veces tiene prisa... ...porque o ha dejado a algún familiar en casa solo... ...o tiene que ir a trabajar, o tiene que hacer cosas... ...entonces, dar ese rodeo... ...para llegar al paso a nivel... ...o sea, tú... ...o sea, porque el paso era directo al colegio... Sí. ...directo... Sí, sí, sí, sí. ...y tenías que alejarte para volver al mismo punto... ...es que eso era una cosa salvaje... ...claro, es lógico... ...que la gente, como el agua... ...busque su hueco... ...para seguir adelante... ...sí, sí, sí... ...es que cuando uno pasaba un día o una semana... Puedes dar rodea, puedes coger el coche, puedes mm, otra cosa, pero si es todos los días un par de veces, te tienes que buscar la vida. O sea, lo que no puedes hacer es condicionar la vida de 400 o 500 familias que van a ese colegio porque tú hayas decidido, primero decidiste ya hace tiempo el, el tren por el centro, por la valla del colegio, y ahora decides cerrar el único paso, que es verdad que es un peligro, si eso no lo discute nadie, pero también es un peligro cruzar una calle sin que, que no esté el semáforo, en fin, que corremos muchos peligros, lo que tú no puedes condicionar es la vida de tanta gente, cerrando pasos y no abriendo alternativas, que el, pro, el problema de esa valla fue, se cerró el paso, pero no hubo alternativa cercana, factible, viable, nunca mejor dicho, y ahí fue el problema, porque al final la vallas han acabado, todas estas fotos están... En nuestro Facebook y en nuestro Twitter, el tren fuera de Alcantarilla, se llaman las dos cosas, o sea que, que ahí están todas las fotos. Esa, y una cosa, aquí ya la gente se, se ha acostumbrado, pero sigue sigue denunciándolo, ¿eh? no tanto, el paso de mercancías peligrosas, de combustibles, frente al instituto. En aquel caso, el corredor del de Mediterráneo, que tendría una longitud probablemente de uno, hasta 750 metros... ...y que transportará entre otro tipo de mercancías también, mercancías peligrosas... ...¿pasará también por esas vías que yo vi que estaban junto a ese colegio o no? Ahora mismo con el proyecto que hay sí, nosotros el proyecto que vimos... ...que me parece que es del año 2012, se contemplan tres vías... ...tres vías que son para el AVE, el corredor, y no sabemos si, el, si la tercera vía sería... ...pues el tren convencional porque los anchos son distintos, el ancho de la vía... ...entonces ahora mismo yo creo que está contemplado las tres vías... ¿Qué pasa? Pues que hay otros proyectos encima de la mesa, se habla del bypass, del tema de Beniel, para las mercancías, y ahí entran muchos agentes a funcionar que no se sabe exactamente si el corredor mediterráneo va a atravesar el barrio de Las Tejeras. Pero ahora mismo, conforme está el proyecto, lo único que hay en papel, que es el proyecto que está fomentando Íñigo de la Serna, el corredor va por allí. ...otra cosa es las gestiones que se puedan hacer... ...de aquí a que encuentren el dinero de llevar allí el tren... ...el hábitat y, y todo lo demás... ...porque en el momento se hagan las foto aquí... ...tampoco sabemos si se van a relajar más o menos... El, ...ellos están hablando de que eh, a, a mediados de este año de 2018... ...eso ya estaba todo licitado, ese tramo de, de no duerma sangonera... ...eso estaría licitado y iba para adelante... ...ya lo que sea realidad, los retrasos y tal... Eso no lo sabemos, pero ahora mismo nosotros contamos con que el corredor mediterráneo nos lo tragamos por la misma vía. Y el problema es que si el AVE llega en superficie, el corredor mediterráneo va a llegar en superficie. Y eso es un peligro impresionante. Que por eso Íñigo de la Serna hablaba, la ulti cuando vino a Alcantarilla hace unos meses, que estuvimos a visitarlo, a darle la bienvenida, pues cuando vino hace unos meses él hablaba... ...o el alcalde decía que había conseguido que eh, la parte que va en trinchera cubierta... ...alargarla 700 metros más, desde el colegio Jacinto Benavente en dirección Murcia... ...pero vamos, eso no es, eso no es, no es nada del otro mundo, eso no, no, no... ...a nosotros no nos da garantías de nada, no nos da garantías de nada... ...ahora hay un proyecto del Partido Socialista que está presentando... Que ...estamos esperando que nos lo presente en Alcantarilla... ...la plataforma ya lo hemos visto... Parece interesante, pero si sí le hacen caso, si no... Eh, el AMPA del Colegio de las Tejeras se moviliza porque yo tengo un hijo una hija en ese colegio y no sé, me encadeno las vías, yo qué sé, en serio, que, que yo cuando voy allí, yo cuando voy allí, me, me, me, a ver, que me comprendan, yo digo esta, esta frase desde la indignación, ¿eh? no sé lo que haría, me refiero que desde la indignación, a ver... Que sea bien sonante, es lo único, ¿eh? Puede decirlo, pero que pero sea que bien sonante. sonante sí, de la no, que sin, sin palabrota a ver, dime. A ver, qué más? Pues, es que lo voy a decir. Sí, pero no, pero no, pero dilo. Es que sabes qué que pasa. Tranquilamente. No, es la que, que pasa. ¿Qué voy a decir? Dime. Muerte a los políticos. Madre mía, eso no. Fuera la corrupción. Eh, eso sí. Eso sí, fuera la, la policía. Y fuera la y la hipocresía. Y la vulgaridad que hay en esta puta sí, sociedad. Eso sí, pero lo primero... Fucia suciedad. Y perdonen por la palabra de puta. Venga. ¿Comprendemos...? Eh, muchas gracias. Nada, nada, ahí está, ¿eh? Gracias. Madre mía. Comprendemos la indignación de aquí, de, de, del vecino. Bueno, políticos no, ¿eh? Pues yo entiendo, yo entiendo que... Yo entiendo que, que lo dice desde el punto de vista de la indignación. Claro. ¿eh? Ah. ¿Eh? Desde el punto de vista de la indignación. Y vete sabes tú lo que dirán los políticos... Taro Joaquín. Talos, Joaquín. A saber a saber también lo que dirán los políticos claro, pues dirán lo mismo de, nosotros. de nosotros aquí mira aquí la gente aquí la gente pues mira muestra de alguna manera también cierta valentía al decir barbaridades que yo digo pero bueno luego lo que ha, ha querido expresar lo ha expresado bien claro y esto es la cámara del pueblo el micrófono del pueblo y aquí cada cual eh, que diga Los micrófonos del pueblo luego te meten una multa del pueblo que la paga el pueblo también entonces a veces ya. ...no se sabe... ...bueno, pero por eso aquí, esto está emitido en directo... ...está emitido en directo... ...yo lo que puedo decir es que se hable con respeto... ...que se puede decir perfectamente... ...al político sin vergüenza se le puede llamar sin vergüenza... ...perfectamente, igual que al honesto se le puede llamar honesto... ...eso no es problema... Y, ...y... pero bueno, oye, cada persona también puede sacar su indignación... ...de la manera que... ...que considere... ...que luego... ...se da pie... De alguna manera, a que algún hater, algún palmero, escoja el texto, o sea, la intervención concreta y haga un vídeo, pues mira, que lo que les dé la gana, ¿no? Es decir, quien quiera hacer el mal lo va a hacer de una manera o de otra, ¿no? Pero aquí la protesta siempre pacífica, eh, la indignación, cada cual la saca a cada uno como puede. Como puede, eh, como puede. Incluso yo creo que aquí el vecino, para todo lo que voy a haber dicho, ¿no? Porque que se nos nota bastante indignado, porque son claro si sí, cruza bastante esto cada día, es que estas no, vías es indigna, ¿no? es lo que decíamos antes, si te las tienes que cruzar un día, por ejemplo yo vengo de alcantarilla, o pues las tengo que cruzar un día, bueno pues pues las paso, me busco la vida, aparco por aquí, aparco por ahí. pero hay gente que vive aquí que tiene que cruzar cada día varias veces por aquí y que vive aquí y que está viendo cómo los vecinos no van, no van a poder ya bueno, ya no pueden meter ni sacar el coche porque le han dejado la valla a 60 centímetros de la puerta, que al otro le insultan y le dicen, si usted no puede pasar de frente, pase usted de lado y eso, un, un atropello detrás de otro les da igual que hablen a nivel personal como que hablen a nivel colectivo de vecinos que sea representante de algo les da igual todo, o sea, llega un momento en que la indignación tiene que salir o sea, la, la, la forma verbal ...que a mí no me parece correcta porque en el momento que uno utiliza un insulto... ...el otro cierra las oreja y ya no te escucha ...pero la forma verbal es la menos agresiva... ...evidentemente la indignación tiene que salir y es bueno que salga... ...porque es preferible que uno se desahogue verbalmente... ...que no que se desahogue a nivel de, de, de otra violencia... ...contra las personas o contra las cosas ¿no?... ...pero que la indignación está, que eso... Que eso ...no Fíjate. porque cantemos más, estamos menos indignados, al contrario... Fíjate que son 202 días seguidos y eh, quienes criminalizan esto. Es decir, no habrá habido días suficientes como para que todo esto, yo qué no sé, haya habido, o sea, se haya acabado, ¿no? Que, que no haya pasado ni no haya nada. Es decir, si hubiera habido violencia, es que yo creo que ni habría paso a nivel ya. Es decir, la gente, o sea, no habría ni vías. La, la gente se habría llevado las vías a su casa como se llevaron las piedras del muro de Berlín, ¿sabes? Eh, sí, y aquí sigue los trenes pasando con tranquilidad, incluso hasta construyendo una pasarela de la muerte, porque eso es una, una muerte futura. ¿eh? Entonces, por más que lo criminalicen, claro, es muy fácil para un político llamar a un medio, contar su porquería, el medio no lo cuestiona, lo publica, la gente confía en el medio, lo da por verdadero, la gente no... Puede contrastar todas las noticias y entonces el medio utiliza ese abuso de la confianza. Abusa de la confianza. A mí me parece curioso que hay personas que me dicen, es que abusan demasiado. Y digo, no, perdona, es que abusar ya es mucho. No sé, es que ya, pero fíjate, estamos ya tan acostumbrados al abuso que se dice, se abusa demasiado, que no. Es que no puedes abusar una sola vez, ¿sabes? Entonces, sí, pero tú escucha tú escucha a partir de ahora... Presta atención. Lo hemos normalizado la frase se abusa demasiado. No, no. Como que toleramos un, un cierto punto de abuso. Exactamente. Estamos estamos nuestro nuestro índice de tolerancia al abuso va subiendo. Entonces, ahora ya nos roban, no los encarcelan, nos hacen esto, nos insultan, entonces es como que va subiendo nuestra tolerancia al abuso. Pero realmente el primero que presentó este proyecto ya estaba abusando del pueblo de Murcia. estaba abusando de aquella generación ...y está abusando de esta y de las que van a venir después... ...es decir, si contáramos las personas... ...de las que ha abusado esa persona... Eh, ...jolín. ¿Cuántas personas habrán sufrido... ...muchísimo estrés y ansiedad... ...en esta lucha durante estos años... ...y ya no viven... ...y ya no viven ni siquiera para poder comprobar... ...que el pueblo de Murcia se les unió... ...efectivamente, bueno... ...es uno de los representantes de la lucha de las vías... ...Pepe Tornel... ...que, que murió hace unos años... ...pues ha estado... Desde el inicio de la lucha, aquí aguantando todos los martes contra viento y marea, eh, muchas cosas. Igual que efectivamente Pepe, porque se le conoce, pero cuantísima gente habrá estado luchando. Cuantísimos vecinos también. Cuantos vecinos y cuánta gente, bueno, pues, y, y la gente que muere en las vías, porque son... en todos los sitios que hay vía pasan, pues, ...pues gente que se ha dejado la, la, la vida en las vías, y, y porque las vías simplemente están dentro de su vida. Cuando la vía forma parte de tu vida, pues te tienes que acostumbrar a los riesgos, cosa que mmm, los habitantes del centro de Murcia no tienen por qué acostumbrarse a estos riesgos. Entonces, unos habitantes nos tenemos que acostumbrar a los riesgos y otros habitantes no se tienen nunca que acostumbrar a ciertos riesgos. Entonces, el, la persona, vuelvo a lo mismo, la persona que ideó un proyecto donde hay 250.000 personas que se tienen que acostumbrar al riesgo ha abusado de mucha gente ha abusado de mucha gente, ha engañado a mucha gente, ha estafado a mucha gente. Y esa persona, yo no me sé su nombre, pero lo tiene seguro. O sea, la persona que diseñó este proyecto, esa persona tiene nombre y apellido. Pero incluso, además de eso, ya no es solamente una persona. Es decir, estos hierros tiene, no voy a nombrar la empresa, que luego le cambiaron el cartelito va a poner aldesa pero eso tiene una, una, una empresa, empresa que... ¿Y austuriana o canta ahora? Por ahí, por ahí va ¿eh? la empresa. Si recuerdo bien. Es el nombre, ¿eh? es el nombre. El... Pero no lo voy a decir. Pero esa empresa podía haber dicho, mira, yo objeto en conciencia y esta pasarela para mí será un dineral, ¿eh? será muy rentable, pero yo no quiero dinero manchado de sangre. Lo podía haber dicho la empresa. No lo dijo. Quiso el dinero manchado de sangre. Pero Esto pasa, pasa con todo. Muchas veces, yo que he estado también en muchos desahucios, muchas veces nos planteábamos dónde estaba la, la ética de la persona que le vendió esa hipoteca a este vecino, a esta vecina. Cuando sabemos, y, y los que hemos visto eh, cláusulas hipotecarias abusivas, jolín, es que eso, tío, eso canta, pero ¿cómo canta? Entonces, la ética de ese, de ese vecino que trabaja en la sucursal al lado de tu casa y te está vendiendo una estafa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Todo lo justifica una nómina? Yo me muevo, me muevo también en un sector que muchas veces o hace esto o... o sí, el, ¿Todo se justifica por una nómina? A mí también me parece curioso que parece que la gente solo come. Y te explico eso lo que es. Muchas personas cuando le, le digo yo que a veces tiene que decir que no en un trabajo o a un cliente o lo que sea, dice, ya, pero es que yo también tengo que comer. O sea, parece... como digamos es Tú puedes decir que no y seguro que te queda dinero para comer, seguro. Y si no, a veces en la vida, pues también a lo mejor hay que aprender a pasar un poco de hambre a veces. Sí, yo estoy convencida, yo estoy convencida. No, no es tan malo. Claro, es que vamos a ver, nosotros cuando llegamos a un nivel de vida determinado queremos mantenerlo en lo normal y en lo lógico. Nadie queremos estar peor de lo que estuvieron nuestros padres, nadie queremos... Pero aprender, a, aprender a pasar un poco de hambre no es tan malo y cuando digo pasar un poco de hambre me refiero es sí pero me refiero al hecho de que la gente eh, cuando se dice hambre mucha gente no sabe realmente lo que es una persona cuando entra en un estado de miseria hay un, una escala ahí hay muchísimos peldaños más peldaños que tienen la pasarela más peldaños hambre cuando digo pasar un poco de hambre a lo mejor digo que no hagas tres comidas todos los días eso me refiero a un poquito de hambre a que no ...o a que no vayas al supermercado y compres lo que por, por lo que está junto a la caja... ...por capricho, porque en ese momento tienes hambre... ...a ese hambre me refiero yo, a ese hambre me refiero. Al hambre que es perartar, que eso no es hambre, como dicen los... A eso me refiero, ¿no? Entonces, muchas veces, el estar tan acomodado, tan acomodada en una situación... ...no queremos perder esos privilegios... ...y pensamos que ya va a ser pasar de, de, del todo... ...a la nada... ...pero porque, porque hemos despreciado sin darnos cuenta... ...lo que son los privilegios éticos... ...es decir, eh, yo tengo a gala el no haber abusado nunca, por ejemplo ahora ahora eso se llama como comercio justo, ¿no? El comercio que, que se puede garantizar, que está hecho sin sin sangre, sin trabajo infantil, sin materia, o sea, con materia ecológica, cuando debería de ser normal el el comercio justo, ¿no? Deberíamos de tener un grado de comercio justo mucho más alto, pero ya nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a los transgénicos, a la explotación en las fábricas de lechuga, ahí en, en, en toda Murcia, a mujeres que no pueden parar para beber agua envasando lechuga, envasando no sé qué. O sea, nos hemos acostumbrado ya a, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el poder disfrutar de los privilegios y el poder no tener hambre de privilegios sería lo que realmente nos haría felices. Porque podemos pasar sin la empanadilla, como tú dices, que está al lado de la caja, pero sin una ética correcta no se puede sobrevivir para ser feliz. Eh, no es cierto que uno pueda ser feliz siendo un hijo de la gran... No es cierto, no es cierto. Uno es feliz cuando a su alrededor... Eh, la gente se encuentra bien, la gente que te importa se encuentra bien contigo bueno, a lo mejor las buenas personas son felices así y las malas son felices de otra manera y la felicidad está sobrevalorada mm el que sobre, bueno, el que sobrevalore la felicidad es porque no la ha tenido plenamente es decir la felicidad es un estado que tiene que permanecer en el tiempo no es la felicidad de, del día de tu primera comunión o no el día de tu boda la felicidad normal y la felicidad a la que aspiramos es un estado que tiene que permanecer en el tiempo y eso no son picos de felicidad tú no, tú no puedes vivir todos los días ¡wow! te refieres al, al te refieres al bienestar no a un, a un bienestar a un bienestar social a un bienestar común y que ese bienestar social, ese bienestar común, no nos lo da ni una pasarela, ni un muro, ni un sí, tren de mercancía. Ni cobrar, dinero, ¿Eh? ni cobrar más dinero por avasallar a la... ni cobrar más dinero por a tus vecinos. Y aquí Conchi se lo pasa Pipa con mi, con mi hermano, ¿eh? ¿Qué te están haciendo? A ver, explícame tú, Jesúsico, ¿qué hace Conchi? ¿Qué hace? Mira, de Conchi ¿Eh? ¿Dónde vamos a ir a, a el día 11, Jesús a, las a vía, Ah, ¿has visto? Jesús a las vías. Jesús ya lo ha visto que todos los días... ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. En las vías, en las vías, todos los días. Aquí hay alcantarillas también. ¿Es, ¿Sí? ¿Es Jesús Hijo? Va muy a alcantarillas, también ¿eh? Y bocatas. ¿Y Ay, mía, lo que le están diciendo a mi hermano para convencerlo, ¿eh? Pero bueno, a él se le convence... Eh, es reivindicativo y además le gusta la juerga, así que... Sí, alcantarillas, Jesús Hijo. Bueno. bueno, pues... Me eh, habías preguntado por el AMPA del Colegio de las Tejeras. Te lo había preguntado por el AMPA del Colegio de las Tejeras. Bueno, la, eh, estamos esperando la respuesta. Hablando de la felicidad. Llevamos, sí, bueno, a lo mejor tiene algo que ver. Eh, estamos esperando la respuesta de las AMPA de los colegios más implicados, que son el Alcántara, mil, mil estudiantes, más profesores, etcétera, etcétera. Estamos esperando la respuesta del Colegio de las Tejeras, la respuesta del Colegio Jacinto Benavente, que también le pasa el tren por la valla y estamos esperando la respuesta del Jara Carrillo, que también es un colegio muy cercano. Todas esas respuestas se están esperando. Es cierto que en Alcantarilla no nos hemos visto libres de lo de la politización de la plataforma. Allí también hay seres malignos que invaden nuestras mentes. Según algunos. Si no, o sea, aquí, mira, aquí el que protesta ya ya está manipulado, manipulado pues, por alguien, ¿no? Esa manera de es una manera de decir, si protesta es que eh, si protesta es que eres mala gente, pero eso eso también nos pasa a nosotros cuando estamos en un supermercado, ¿eh? Que alguien protesta eh, en la caja porque le han cobrado de más y ya los que estamos en la en la fila ya pensando, me ha tocado el follonero, sí, me ha tocado el... no sé qué, cuidado. Que hablamos de los políticos, pero nosotros tenemos que hacer autocrítica. Bueno, aquí, aquí la gente se quiere marchar, ¿eh? Se quiere marchar, parece. A lo mejor, no lo sé. No sé, ¿eh? No sé si, no sé si con esto te refieres a los recortes en educación, a los recortes en sanidad... ¡Mira, que hermano! ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿Qué le estáis enseñando a mi hermano? Es que, a ver, a ver... ¿Qué queremos? ¡Cené! Claro, es que como a él de aquí le da un ellos, ¿eh? Viene... Claro, es que muy... Bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana 203. Mañana, a, 203. 203. ¿A quién? A sí. la Cecilio. Ah, ¿qué, qué le... ¿Cómo está? Ah, me... Carmen, me dice que te pregunte. Pues está apoyada en este momento en una columna en la calle Pío 12, en pleno plena plaza del soterramiento, en el día 202, ducentésimo segundo día de protesta siete seguida. Días sin venir, Cecilio. Siete días. días sin venir. Te has metido en charcos, ¿no? Has cruzado el charco. He cruzado el charco. Y me he quedado muerta de las infraestructuras que hay por ahí por el mundo y esta cosa que nos quieren poner. ahí. Me pareció a mí ver algo por ahí de una fotico en Nueva York. A ver, coméntala aquí a la gente... Bueno, pues hemos estado... ¿Nueva York contra Murcia? Veamos. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Bueno, una cosa que nos ha llamado mucho... ¿Peperos, la... Nueva York? contra Murcia. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es el High Line. High Line es una antigua línea donde pasaba el tren, eh, que ya no se usa hace muchísimos años. Y la han reconvertido en un paseo. Es un paseo que recorre parte de la ciudad. Han plantado árboles, hay zonas que la han hecho como mira, miradores para, para ver la ciudad. Y nos ha parecido, mmm, a Pablo y a mí, que súper injusto. ...que siete kilómetros, 8 kilómetros de soterramiento ...no se puedan hacer... ...cuando hay capacidad suficiente para hacerlo... ...porque hay en otros países, no va a haber aquí... ...entonces una pieza del tren... ...ellos por ejemplo la han reconstruido para un paseo... ...nos ha parecido una, nos ha parecido una idea... ...muy original de una cosa que ya no se usa... ...pero aquí en... El, ...quiero decir, la, a la idea que vengo yo... ...es que si tú piensas en la construcción de una ciudad... ...piensas en hacer las cosas bien... ...y aquí en Murcia no se está pensando bien... ...se están pensando en intereses... ...pero me, me, me está hablando de Nueva York ¿o me está hablando de... Aquí, estoy, estoy... de, de Venezuela o oh, países de estos donde no, la, no, la gente tiene... De... ...tiene una fobia de... tremenda y mira que ahora como en todas partes... ...gente buena y gente mala... ...me está hablando de un país, sí, Estados Unidos... ...sí, sí, que... sí... ...hemos estado en, en Manhattan, en la isla de Manhattan... Tiene sus partes, son cinco condados, en uno de ellos está esta, esta, esta línea de, de tren olvidada y reconvertida a paseo con, con miradores. Y claro, al ver todas esas infraestructuras, esos, esos puentes, esos, esas, esas avenidas, esa planificación de la ciudad, que te puede gustar más o te puede gustar menos, quiero decir, esto va en cuestión de gusto. Yo estoy hablando de las posibilidades que te ofrece una ciudad para moverte en ella. Te ofrece el metro, te ofrece... Eh, autobuses, te ofrece taxis, te ofrece cantidad de cosas y aquí nos cuentan la historia del nivel freático nos cuentan miles de historias y qué nivel freático no habrá allí que está rodeado de agua Manhattan y hay un tren que lleva a todos sitios o sea un metro hay tren también y hay una infraestructura que habrán costado mucho dinero pero han, han, han sido diseñadas pensando a lo grande Mira, yo aquí te voy a decir dos cosas, una ...por pepero, que es un término que no me gusta emplear... ...me refiero a los corruptos del PP, ¿eh? A los votantes, por supuesto que no. Esa una. El corrupto es corrupto, ¿eh? Una. Y segundo. El problema de tomar otras ciudades como referencia... ...es que también... ...hay injusticias en otras ciudades... ...y nos pueden servir como referencia. También, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que tomar como referencia es... ...lo justo que hacen otras ciudades... ...para imitarlo... ...¿cierto? ...que por qué... ...o sea, en la planificación... ...ves cuando, cuando vas viajando... ...ves que en la planificación de otras ciudades... ...se ha pensado... ...en cómo moverse por la ciudad... ...cómo hacer la vida al ciudadano más cómoda... ...los desplazamientos... ...y en otras ciudades... ...y en otras ciudades no se ha pensado en eso... ...se ha pensado en intereses personales... ...todos sabemos que la estación no va en la zona... Norte, ...porque en su momento hubo intereses personales... ...que esto podía haber sido nuestro High Line... ...High line. quiero decir... ...¿qué pasa? Pues que ves que determinadas organizaciones... ...no funcionan y aquí personalmente en Murcia... ...durante muchos años han primado intereses particulares... ...sobre el bien de la ciudad... ...sobre el bien de que los ciudadanos nos podamos mover libremente... ...de un lado a otro de la ciudad... ...teniendo una cicatriz que cruza... ...que son las vías del tren. ¿Mm? Pues tú has podido ver otras realidades... ...que cuando mm. nos dicen aquí... ...que la gente está en contra del progreso... ...no, no. lo que está en contra... ...de que el corrupto progrese... ...progrese el corrupto... ¿eh? que el corrupto siga progresando... ...en su corruptelas, ...contra ese progreso... Sí, sí, sí, ...pero no, contra el progreso de la ciudad... ...por supuesto que no... ...aparte que esto, esto no es progreso... ...o sea, quiero decir, esto no es progreso... ...no, esto... ...no, esto es retroceso y... y he tenido, para, para subir al Highline... ...tuve que subir unas escaleras... ...pero esas escaleras es para acceder al mirador... ...no son escaleras que las necesitas... ...para hacer parte de tu vida... ...porque esa, esas vías del tren... ...iban por arriba de la ciudad... ...no iban por abajo... ...por abajo iban coches... ...y por abajo el metro... ...metro... Carretera, tren O sea, es que es pensar a lo grande Entiendo que son dos ciudades diferentes Pero entiendo que se pueden hacer cosas A escala Y que es una mala planificación De personas que se le está, están cobrando un dinero De un fondo público Y que deben de responder ante los ciudadanos Que somos los que le votamos Y pienso que lo están haciendo mal Pues tú has visto que otra ciudad es posible Sí, es posible, por supuesto pero con otra gente, no con la gente no, con no. que, que está aquí. No, no, bueno, los políticos, esta, esta, corruptos, es la, ¿no? esta es la muestra, que no miran por el ciudadano, mira por, miran por intereses privados. No sabemos cuáles, los, los suponemos, pero... Y sobre todo por en la movilidad, la movilidad en la ciudad, el transporte. Y, para ejemplo, también estaría Boston, que Boston... ...tiene una, una estructura subterránea impresionante... ...que eso sería Boston, también... ...Boston, que está rode... también tiene el problema del agua... ...porque aquí se nos vende mucho... ...de que el nivel freático, que si la tal... ...se nos vende mucho todas esas cosas... ...se puede hacer perfectamente... ...nada más que son ocho kilómetros... ...no es un disparate de... ...no son, hay kilómetros y kilómetros de metro... ...por debajo de Manhattan... ...hay carreteras a nivel... ...más luego hay carreteras por encima del nivel... Hay tres niveles. Bueno, y... Ya nos vemos todos los días. ¿Qué te están diciendo? Ahora? ¿Eh? ¿Qué te están haciendo ahí, Jesús? Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos a la gente de, de, del tren por fuera de alcantarilla, eh, Aquí... Haciendo que mi hermano... A ver. Un regalo para ti, Jesús. Un besito. Mira, Jesús, hoy que te deja el gorro y hace fresquico. Ahí, míralo. Nuestro neoyorquino. Bueno, esto es Murcia, ducentésimo segundo día, seguido de protestas. Ducentésimo segundo día, seguido de protestas. ¿Qué? ¡Ale! ¡Del puente de Brooklyn! Eh, ya ...se nota que... ...se nota que llevo calcetines... ...un poco... ...chulísimos eh... ...chulísimos... ...sí, sí, de los que se los yo muchas veces... ...es que es por eso, ya lo saben ya... ...ya... ...hay, hay ya por costumbre... Eh, ...fotografiar mis calcetines... ...bueno... Pues nos vamos a despedir aquí mañana, 203 días seguidos de protesta, vamos a sacar aquí a la gente de Alcantarilla, a ver, vamos a despedirnos con vosotros, venga, poneros ahí y con vuestra imagen, ahí, venga. Aquí, con la plataforma, bueno, mi, mi hermano también está en la plataforma del tiempo fuera de la Alcantarilla, ¿por qué no?, mi hermano también quiere el tren por fuera de Alcantarilla. ¿Eh? Oye, gente, mañana más, eh. Murcia no se parte y Alcantarilla, Y Alcantarilla se tiene que compartir también, eh. Alcantarilla se tiene que compartir. Así que, Perdona. dime. ¿Puedo... ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, sí comenta, sí. Perdón. Sin insulto, eso sí, eh, que, que luego viene, eh... no, no. madre mía. Quiero decir solo... Venga. Vengo de Moratalla. Venga, venga, venga. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Venga, Alfonso. Me llamo Alfonso y quiero decir solo una, una cosa. Vengo desde Moratalla y en Moratalla ya se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Lo van a pagar caro, lo van a pagar caro. Tarde o temprano lo van a pagar caro. A lo van a pagar caro... En las urnas te refieres, que se van a, a quedar en nada, ¿no? En general, esto no les puede salir gratis a nadie. La impunidad se les va a acabar, ¿no? En al, por supuesto, les va a salir muy, muy caro. En Moratalla, yo soy de Moratalla, ya se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Tan solo quería decir eso. Muy bien, que esto no es algo que simplemente sucede aquí, que esté ahí, que la gente no lo sepa. No, no, la gente se solidariza y la gente dice, ojo, que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Por supuesto, pero esto es una cosa que le atañe no ya solo a una parte de la ciudad de Murcia, le atañe a toda Murcia. Y, le a... y... a la comarca del noroeste también. También, allí también se sabe. En Monetalla también se sabe la vergüenza que está pasando en Santiago el Mayor. Lo vais a pagar caro. Bueno, pues aquí queda tu testimonio, el micrófono de la gente. Se nos despide Isa, Conchi, José Francisco, gracias. Josefo de la. Venga. A ti, a ti, no. Siempre que quieras tienes aquí tu micrófono. En ¿eh? la plataforma, el triple por fuera a la Y mi hermano se va con ellos... Bueno, hala, Jesús. Ya nos veremos, Jesús. Venga. Venga. 200. ¿Qué me dices? Sí, que se va. Gracias, Cine, por tu trabajo. Me están diciendo por aquí. Ya veis. A ver, no lo parece, pero están protestando, ¿eh? No lo parece, pero es que ya son 202 días seguidos, ¿eh? 202 días seguidos de protesta. Venga. Hasta luego, Conchi, Isa, Josefo. El tren por fuera de Alcantarilla. Estamos en... ¿Qué? Venga. Sí. Se nos va, se nos va. ¿Eh? Y bueno, nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir porque aquí podríamos, hacer, aquí podríamos hacer un 24 horas, no sé cuántos días ya, porque cuántos días quedarán, ¿eh? Pero ya podemos haber hecho aquí un canal de 24 horas, porque las obras afectan cada día, todo el día, a toda la gente. Aquí, pues, sí que sería útil, ¿no?, hacer un, un 24 horas que vierais cuánta gente se agolpa en el paso nivel para cruzar la calle, cómo la humareda que se forman por los coches, que están esperando a que suba la barrera y que eso afecta a la gente que está esperando, todo el ruido que deben soportar los vecinos de aquí y que además de todas esas molestias que se llevan pidiendo años, décadas, que se acabe, ahora van y le ponen un muro. Ahora van y le ponen un muro. Nos vamos a despedir con uno de los carteles que está que está aquí y que resume muy bien, muy bien, lo que está pasando en este barrio, ¿vale? Nos vamos a despedir. La gente somos los medios. Yo creo que este cartel lo deja bien claro, bien claro lo que está pasando, ¿eh? Yo creo que lo deja bien claro. Nos encierran en el barrio. Granada, tres años sin tren, sin ave, sin soterramiento y con pasarela que no quieren los vecinos. ¿Y tú? lo vas a consentir, lo vas a consentir, Murcia no se parte, Murcia no se parte, Noelia, Dani, Nuria, Loli, Antonio, Carmen, Ana, Floqui, Mariano, José Antonio, Paco, Fuzzi, José Luis, Ribe y tantísima, tantísima gente que estés ahora ahí en directo y sobre todo también Tantísima gente que lo ve después gracias a que lo estáis difundiendo. Gracias a que tú lo difundes. Haces un RT, haces un tuit propio. Lo más bonito es cuando, sobre todo, haces un tuit propio o un mensaje en, en Facebook propio, porque ahí das un poquito de ti también, ¿no? Das un poquito de ti. Y, y, y, es, y es muy bonito compartir eso con toda la gente que está aquí luchando. Y que luego la gente que está aquí pueda leer, pueda leer lo que tú, que estás allí, sientes y cómo empatizas y cómo te solidarizas. Y cuando me dicen, si yo ya lo he compartido, yo os digo, cualquier marca conocida, Coca-Cola, Danone, la que tú quieras, no se anuncian una y otra vez en diferentes canales y en una misma serie o película, una y otra vez en cada pausa publicitaria, ¿Y esa gente necesita publicidad? Pues imagínate si la necesitan, que son marcas conocidas mundialmente, ¿cuánta publicidad necesitará esta causa, esta lucha social? Entonces, que no te dé apuro, que no te dé vergüenza, quítate un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza y comparte a diferentes horas del día, comparte tu mensaje, utiliza imágenes, Periscope, y nos vemos aquí todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Una abrazada a tu dom, Un abrazo a toda la gente. Fin de más. Hasta mañana. Murcia, nos aparte. Comparte.